I Hola, soy Sole y soy colombiana. Bueno, acento no tengo porque es que me han impreso en España. Me encanta la literatura y soy súper aficionada al realismo mágico. Bueno. El boom latinoamericano lo inventé yo. Pues yo tuve una época, pues que salía muchísimo, ¿sabes? Pero es que ahora... ¡Ay! Ahora hay un parón. Yo hablo de vez en cuando con mis amigas las novelas negras. Y es que salen un montón. Y si son nórdicas ya no te digo nada. Uf, ¿Que si me ha gustado salir con Elena? Pues mira, te voy a decir la verdad. Me ha decepcionado un poco. Porque... Yo es que tenía unas ganas locas de conocer el hielo, y la verdad, que ella me tirara encima un cubata lleno de hielo, pues la verdad es que no me gustó nada, así que yo creo que no, que no tendría otra cita con ella. Pues la verdad, la verdad es que a mí Sole me ha gustado mucho, la encuentro una chica muy imaginativa, y ese apego que tiene por la familia, pues me parece que está muy bien, que es muy interesante. Me molesta un poco, Sole, es que no me llamas por mi nombre, ¿sabes? Y claro, te empeñas en decirme cosas como Aurelia, no, que cualquier día te vas a ver delante de un pelotón de fusilamiento y vas a ver. Y claro, pues eso da un poco de lima. Y es que yo así, Sole, pues es que yo creo que no voy a tener una segunda cita contigo. Bueno, pues yo tampoco voy a tener una segunda cita contigo. Al fin y al cabo me tiraste un vaso de cubate encima, que no se te olvide. Lo único que yo quiero es que no pasen 100 años hasta que alguien me saque de la biblioteca de nuevo. I have to spend more time with my lover And he must spend more time with me In a firm game.